se están preparando otras marchas en este directo desde Murcia porque centésimo trigésimo primer día la seguido lucha de protestas que y que se, hoy confluye la protesta la gente contra el, con el muro la gente con, con la tercera no marcha no de la salud. dignidad, ¡Ah! la marcha contra el paro y contra la precariedad. Ahora está hablando José Coy de No Más Precariedad buenas, buenas Meme. Por si hay alguien que no me conozca, ¿eh? pero, pero vamos, creo que nos 231 días seguidos no luchando contra el muro la... en Murcia. Contra la pasarela de la muerte. No quiere una ciudad dividida. Cómo, cómo y hoy, la Meme nos va a contar ahora mismo bueno, cómo todo, ha ido la tercera no marcha contra hoy. la precariedad. ...que salimos de Lorca... ...hemos acabado hoy aquí... Vamos a escucharla. ...pero yo creo que lo más importante... ...y lo que más... Eh, ...bueno, por lo menos en mi opinión... Eh, ...al paso por los pueblos... ...que casualmente ha sido en paralelo a la línea de, del tren... ...vale... Eh, ...nos hemos ido encontrando... ...pues... ...diferentes problemáticas... ...en cada uno de ellos... ...pero sí, las más graves... Eh, ...respecto a lo que son las infraestructuras estas mega fabulosas... ...que nos quieren hacer o nos engañan con que nos las quieren hacer en Murcia... ...que luego quedan en nada. Y principalmente ha sido eso, hemos ido detectando... ...pues mucha problemática al respecto. Mucho apoyo encontramos en Totana también... ...un gran pueblo que hace poco que se ha levantado... ...vale, porque la información ni siquiera la tenían... Eh, están ya las expropiaciones casi en marcha y sin embargo no se han enterado ni los afectados. Es cuestión de hace una semana que estuvimos hablando con ellos y bueno también es importante porque ahí eh, me comentaron que más de 300 afectados por, la, por el tema del tren. Eh, lo, lo van a pasar literalmente por encima o por en medio de las casas, vamos, sin piedad y sin consultar y sin negociar con ningún colectivo de, de allí de aquel pueblo. No os voy a contar el que tenemos aquí porque creo, creo que todavía muchos de los que estamos, o sea, de los que estáis aquí me vais a poder enseñar incluso, me podéis dar más información de la que yo tengo, por desgracia. Siempre nos falta más información. Pero simplemente era eso, de estar pues, sobre la marcha todo lo que hemos ido viendo. Y que sigo diciendo que este movimiento vecinal es Somos, porque me voy a incluir, porque estoy aquí luchando con todos mis vecinos, que soy compañero y ya casi todos amigos, casi todos amigos. Decimos que esto es una gran familia, pero es que es verdad, es lo que sentimos aquí, mucha fraternidad. Me llevo eso cada día a mi casa, pero solamente que no van a poder con nosotros, vecinos que los vamos a conseguir. Que lo que pedimos es lo justo, que seguimos para adelante todos los días. donde Muchísimas gracias, mucho cariño, de verdad que se ve aquí. Gracias. Hola, buenas noches. Me... Ni la lluvia. Hola, buenas noches. Me aguapo. Llueve, llueve la truene y del barrio de La Rana, del barrio y de La. La gente o sea, viene. También soy soy afectado. Le a luchar estado, contra el muro. O sea, nos habéis agradecido que hayamos venido aquí a, a Paco Morote de la, es que no de, la Paz, hablando hablando ahora. de la hablando ahora. Nos la dignidad. ¿Dónde podían acabar que no fuera aquí? Teníamos que venir aquí, no teníamos otro... ¡No teníamos otro remedio! Pero daros cuenta también de otra cosa. Tenéis un problema enorme, que no voy a hablar de él, porque vengo normalmente a que me lo contéis, aunque también estoy afectado, pero vengo a, a que vosotros me informéis. Pero hay muchísimos más problemas. Hay gente que tiene trabajo y está empobrecida. Hay gente que no tiene trabajo y está más empobrecida. Hay, hay sectores de los servicios públicos que están machacados, como la enseñanza, la sanidad. En esta región eh, se, eh, se producen cada día 11 desahucios. Todo eso no es fruto de un terremoto como el de Lorca. No es fruto de un tsunami, de, un, de, un, de una desgracia natural. Es fruto de una política. Y resulta que esas políticas las hacen los mismos. Resulta que el enemigo es el mismo. Resulta que es muy importante que hagamos confluir las luchas, que juntemos las luchas y que luchemos todos contra el mismo. Y ya está. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches a todas y todos. Yo me llamo Ginés Fernández, vengo de las Torres de Cotillas y soy un afectado por el problema del AVE. Igual que soy un afectado como vosotras y vosotros, hoy en eh, la marcha hemos llegado aquí personas que no tienen empleo, que peligran su vivienda, que no tienen para comer, que le están robando los servicios públicos, que, eh, que pagan los medicamentos, que eh, le, le imponen, como ha dicho la compañera, eh, un modelo territorial que destruye su vida como a vosotros, como son los compañeros y compañeras de Totana y también de Alama en definitivo, un montón de gente en esta región que sufre precariedad. No, no me voy a enrollar porque mi compañero y mi compañera ya lo han dicho. Ahora bien, nosotros queremos, o queremos invitaros a una fecha, que es el 9 de junio. El 9 de junio nosotros creemos y nosotras creemos... Que otra región es posible, pero que además es necesaria. Y hay quien dice, o hay quien decía, que con la movilización no se consigue cosas. Pues les tenemos que decir que es mentira, que los pensionistas y las pensionistas con la movilización han dado un paso adelante. Todavía no son todas sus reivindicaciones, pero siguiendo movilizándose conseguirán lo que al final quieren conseguir. Os dijimos el otro día cuando vinimos que íbamos a venir aquí con vosotras y con vosotros y aquí estamos vecinos y vecinas de toda la región, con vosotros y vosotras apoyando en este conflicto. Y el día 9 vamos a pedir también vuestra colaboración en la movilización que convocaremos porque otras regiones posible y necesarias, porque queremos la defensa de los servicios públicos, porque queremos un territorio para la gente, porque queremos que haya empleo, trabajo digno y salarios dignos, porque queremos que haya protección social y un ingreso mínimo garantizado o salario mínimo garantizado para todo el mundo. Porque queremos que haya igualdad para la mujer y que pare ya los asesinatos de violencia machista. Porque queremos una sociedad igual y solidaria. Y por eso, todas y todos, la mayoría social de esta región, tenemos que movilizarnos. Recordar, 9 de junio, luchemos por lo de... De junio. Perdonadme, ya voy muy lanzado. 9 de junio, luchemos por lo de todas, luchemos por lo de todos. A partir de aquí, ánimo, porque soy un ejemplo de lucha y constancia conjuntamente con las mujeres y conjuntamente con los pensionistas. Ánimo y adelante, porque el soterramiento lo vamos a conseguir. ¡Sí! Bueno, eh... O, os quiero presentar a, a una persona que viene de muy lejos. Viene, viene de Pakistán. Sí. Eh, el señor eh, Esa Ulah Khan eh, pertenece al Frente Nacional de Liberación contra la Esclavitud Infantil eh, Internacional. Eh, vive en, en Suecia porque evidentemente no podría volver a su país porque terminaría bastante mal. Y él quería deciros algunas palabras, y, y yo cuando empecé a hacer, cuando hice la carrera de acordeonista no, no, pens, no pedía en inglés, no pedía en inglés, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible con la ayuda de, de Alicia. La... Eh, I would like to introduce uh, Saula Khan, the representative of Front of slavery, uh, children slavery. Uh, from Pakistan who, who live in uh, uh, Switzerland, uh, Sweden. Uh, so, your, your time. Hola. I am proud to be with you because you are struggling for your rights which the state who is responsible is not giving to you. Um, está orgulloso de bueno esto es traducción creativa está, está orgulloso de la lucha que, que lleváis vosotros también en, en este tema When I came here I heard that you people are struggling for a, for a speedy train and the government has uh, promised that uh, they will arrange in 2006 but today they have not done it bueno, que eh, sabe, conoce vuestra lucha por el, eh, por el caso del convenio 2006 que se prometió, se prometió el tren, como ya sabéis, eh, que vendría a alta velocidad eh, soterrada y viene en, en superficie. Esto es contra el derecho humano, esto es contra la Constitución, porque cada gobierno tiene la responsabilidad de escuchar a su pueblo. Eh, eso va contra la Constitución, va, va contra, la, la democracia, eh, contra la democracia porque se deben de, de respetar lo, los derechos de la, de la, de la gente, de, lo, de los súbditos y escucharlas. Demando de vuestro gobierno y autoridades que se deban escuchar a los hombres españoles que están dando texto a ellos y que the, te han uh, elegido. Eh, bueno, eh, I, I didn't understand the, the, the last, the last part. I demand from your government that they should listen you because you are paying tax and you have you elected the government. Sí que él eh, o, a, apoya eh, vuestras demandas de lo que, lo que estamos luchando frente a, a, lo, a los gobernantes para, para el, el tema que nos no ocupa. My organization, BLM Global. Y otras organizaciones como SAIM están con usted y vamos a trabajar con usted. Como representante de, de, de su organización, aunque tiene nivel internacional, pues. Eh, va, eh, también eh, presiona, eh, presiona a los gobiernos en, en las demandas de, de la gente menos favorecida, querido entender. Estoy personalmente trabajando o especialmente contra la esclavitud infantil today spanish people the big people 25% they are jobless they have no good job and their working conditions are very bad que con el 25% de paro en las condiciones laborales no, no son buenas because all big companies textile companies like zara like mango like hm china que las grandes compañías que tenemos en españa eh, te especialmente textiles como zara y otras, trasladan su trabajo a otros países de fuera donde hay esclavitud y se abaratan los costes Uh, Yo que Zara, Mango Ellos demandan uh, al gobierno que vuelva a traer a las empresas que están trabajando uh, allí en, en sitios con precariedad laboral para que revierta en la sociedad nuestra. es la esclavitud está en contra de la Constitución y contra de todos los acuerdos nacionales de derechos humanos. Uh, uh, you should demand that the exploitation of children should be stopped because this is explotación exploitation of Spanish people. Debemos de exigir que pare la explotación de la, de la esclavitud infantil y de la, cualquier otro tipo de, de esclavitud, de explotación. In Pakistan, when we free our slaves, they raise a voice with their hand. We are free. Can you explain this? Um, eh el Pakistán el grito liberal liberar las cadenas, liberar... La, la, la cadena, liberar y, uh... sí. Vamos a ver, está diciendo que el grito que, que ellos dicen en Pakistán y que ellos decían con los niños que iban liberando de lo, del trabajo esclavo, levantaban el puño a los niños y decían, eh, to be free, free. Y entonces nos invita a todos que también nosotros gritemos y que digamos libertad. ¿De acuerdo? Venga. Vale, que, que él comenzara y que nosotros contestamos sí, sí, free, sí. ¿de acuerdo? O oh, libertad, cada uno lo que quiera sí, sí. libertad sí. y que podemos mover nuestras manos y nuestros brazos y todo Can you move your hand like this all? We are. We are free. Hey, sí. Gracias. Sí, Pues aquí estamos en el día 231. Como ya veis, ya puede llover, tronar, que la gente sigue viniendo a las vías, a esta plaza de soterramiento, para exigir una Murcia libre. Simplemente eso. Es tan difícil, eh, es tan complicado una Murcia sin muros. Casi 30 años pidiendo soterramiento a las vías para no soportar... Esos, esas esperas en el paso a nivel, los ruidos de los trenes, el paso de mercancías peligrosas junto a las viviendas, a las escuelas, eh, los comercios, sí, el instituto sí, sí, y eh, ahora eh, además van sí, y le ponen un muro eh, a toda esta gente, a eh, todos eh, la gente eh, de eh, nuestra ciudad eh, nos eh, la eh, están partiendo eh, y ya veis, eh, no importa eh, que eh, llueva eh, la gente sí, sigue sí, viniendo sí, a las sí, vías. A la sí, sí, Hoy además sí. ha confluido aquí. Aquí ha confluido las marchas de la dignidad, marchas contra la precariedad, contra el paro, que comenzaron en Lorca, las terceras marchas, hace tres días. ...y que comentaba en qué mejor lugar para acabar que las vías donde cada día, noche tras noche, la dignidad se apodera de estas calles. La dignidad hace uso de presencia de manera multitudinaria, de manera masiva, todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los días. La dignidad no nos la podrán quitar porque no saben qué hacer con ella, nos podrán robar el dinero, nos podrán robar el sueño por la noche cuando hacen obras, como esa monstruosa pasarela que estáis viendo ahí, construida encima de una acequia, pero la dignidad no nos la pueden quitar, no nos la pueden quitar, fijaos, toda la gente que hay, toda la multitud bajo los paraguas... Es impresionante, esto es para compartirlo, esto no es noticia, ¿eh? no es noticia en los medios de masas, no es noticia, pero tú lo estás viendo, tú lo estás compartiendo. Murcia no se parte, Murcia se comparte, hoy eh, hay un gran concierto aquí de los viaquingos. Para celebrar sí, sí, este, hola, sí, para celebrar el, sí, olé, la tercera sí, marcha olá, olá, olá, de, sí, la de, ey, de los colectivos de hola, hola, la bebe, marcha bebe, bebe, de la dignidad y de nueva hola, precariedad que a hola, su hola, vez José, hola, la plataforma nueva precariedad está olé, Fernando, formada olé, por olé, obrido, olá, una José, numerosa cantidad de la, colectivos sociales y de movimientos sociales. Bueno uno dos 3, sí Vamos a ver sí. por aquí Charo, Charo, ¿qué? Aquí Buenas aquí Yo voy a truene, vamos a ver, haceme un hueco bajo los paraguas Haceme un hueco bajo los paraguas Venga, aquí te apoyamos Venga, vamos a ver si, nos, si se nos rompe sí, la, pe sí, la pérgola Sí, sí, no, no, sí, sí Sí. Charo, eh, eh, llueve o eh, truene Aquí sí. todos los días en las vías sí. Eh, eh, sí. No nos sí. no paran, eh, eh, nadie sí. Nadie sí. nos van a parar, sí. Cecilio eh, Aquí vamos a estar, sí. nuestra dignidad vale sí. más que todo sí. eh, Un gran ejemplo sí. para tu nieta Lucía, ¿eh? aquí eh, la abuela eh, luchadora sí. Ya lo creo, ya lo creo sí. eh, eh, Aquí estamos sí. llueva o truene o haga frío o calor eh, eh, eh. Venimos de... hemos ido a esperarlo hasta la media legua hacer la marcha con ellos, con todo. Así que aquí estamos un día más. Has hecho parte de la, de la marcha de la dignidad, la marcha contra el paro y la precariedad, y ya te has incorporado aquí en las vías, como toda la noche. Sí, sí. Me he incorporado sí. en la media legua, sí. que lo, he, sí. lo hemos esperado allí un buen sí. grupo, y ya no hemos venido todas para acá. Muy bien, Charo. Así que aquí estamos. Una noche. Pues aquí seguiremos. Sí. 231 días es sí. lo que quede. El, Buenas. El, sí. ¿Qué? El, Recuérdame el, tu nombre. Aquí sí. aguantando, Loli. El, loli, sí. eh, la Loli, la hasta, hasta, hasta que lo consigamos. Y vamos, y vamos a aguantar, ¿eh? Sí. Vamos a aguantar hasta el final y lo tenemos que conseguir. Ya, ya te veo ahí que, que viene en la mano con el libreto sí. de las canciones. Claro, a cantar, ¿eh? Estamos sí, en el coro. Sí. Claro, sí, vamos en el coro sí, a cantar, sí, por lo menos que nos entretengamos sí, un poco, que no sea aburrido es. esto Bueno, y sí. estas canciones ya formarán parte de la historia de Murcia claro, Esto ya los niños, nuestros nietos o bisnietos, luego en eh, la historia lo, lo estudiarán Bueno Loli, pues vamos a ver si vamos dando una vuelta y no nos mojamos mucho eh, Pero mostramos la realidad, y es que la gente viene todos los días, incluso aunque llueve aunque llueva, da igual. Llueva y que hay el rayo de Da igual, total. Llueve <risa> multas, que peor. Claro, las multas es peor. Y la gente claro viene igual. También las pagaremos, gracias a Dios. Aquí de luego estamos los que, mojamos, ¿eh? los que nos mojamos. Los que nos mojamos. Que cada día se mojan contra agua. el agua. Gracias, Loli. Bueno, vamos a dar una vuelta. Esto para que lo compartas, ¿eh? para que lo compartas, porque esto es impresionante estar aquí hoy, una noche con una afluencia multitudinaria, porque ha acabado aquí las marchas de la dignidad, la marcha contra la precariedad y contra el paro. Desde Lorca, hace tres días que salió la marcha, y aquí ya llueva, ya truene. Aquí la gente no se detiene. Aquí la gente no se detiene. Y esto es impresionante. Lo único que no tienen paraguas son la, la policía, que ya comentaron un tiempo atrás, que no tienen dotación de policía. O sea, no tienen dotación de paraguas la policía. Buena gente. No llevo paraguas, llevo aquí. Sí, sí. Hoy llevo aquí. Espera. Vamos a ver mm. si nos refugiamos aquí bajo mm. algún balcón. Ah, ah, algún, algún balcón amigo pues, que haya por aquí cerca. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que se ¿El quién? Uh. ¿no? Ah, vamos a ver. Venga. Aquí, buenas, fija, ¿eh? es que ¿eh? hay que venir sí o sí. Mira, ¿eh? no más precariedad y aquí. Ah. Y eso ha sido para mí cargarme las pilas. Estaba hundido y me he venido arriba. Sí, que estamos ahí juntos el día de la olla. Sí, sí, sí, que compartimos la comida allí y eso, el bocadillo. Sí, sí, correcto. Sí, pues desde allí vine. Dormí en un convento del siglo XIII, Totana. Fue una sorpresa para mí. Dormí en el convento y muy bien. Ha sido una marcha que me ha puesto las pilas. ¿Tu nombre? Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Se ha hecho la marcha completa desde Lorca hasta Murcia, la marcha contra la precariedad, contra el paro, y a favor, por supuesto, siempre de la dignidad. Antonio Sánchez. Sí, y bueno, me queda el día de mañana, que ya terminaremos ahí con los sindicatos, y yo el motivo de estar aquí es por el sufrimiento que he tenido laboral, que ya lo hemos dicho varias veces, y no pararé de reivindicar que la situación laboral es tremenda, no se puede permitir una persona que trabaje 14 o 15 horas y que cobre un sueldo normal, ¿no? Sueldo de 1.000, 1.200 euros, cuando debería ser una jornada de 6 horas dos personas con un sueldo digno de 1.000, 1.200 euros. No habría gente en el paro, habría más cotizaciones, bueno, y esto por no hablar de lo que es la, la situación de los... Los jubilados, ¿no? Los pensionistas eh, se están riendo de nuestra inteligencia. Resulta que nos, les suben un 0,25, salen a la calle y le suben un 3%. Estos se están riendo de nuestra inteligencia, ¿no? Porque suben un 0,25 y luego suben un 3% cuando ven movilizaciones? ¿Le da miedo perder fotos a los que los tienen. ¿Qué será? Yo me pregunto por qué si saben la vida laboral de cada persona. Es muy sencillo, creo yo, ¿no? Los problemas se solucionan sencillamente. Si tú pones y tienes la vida laboral de las personas que tienen en el país trabajando, ¿por qué no regula eso y una persona no la tenga 45 o 50 años cotizando? Cuando hay personas que no han trabajado con 30 años. ¿Puedes regularizar eso que tiene la vida laboral de las personas? Hay que ponerse a trabajar por el bien de la sociedad, no por el bien de unos pocos. Pero a, a trabajar con un trabajo, un empleo digno. Claro, hay que ponerse a trabajar, me refiero a los políticos. Ah, Tienen que trabajar los políticos por el bien de la sociedad, no por sus intereses. Y los de las grandes compañías, que es lo que está sucediendo. Entonces yo estoy aquí por eso. Y vine de Orca andando y le comenté a un compañero, oye, me dan ganas de coger y, y andar, pero hacia Almería. Y darle la vuelta a España. Y, que, y, da, y, y, y, y bajar por Murcia, porque es que es, in, es inaguantable lo que están haciendo con la sociedad. Se están riendo de nosotros, están abusando de los obreros, nos tienen asustados, nos tienen asustados, entonces estoy aquí por eso, y seguiré en cada vez que pueda a reivindicando mis derechos, que son pisoteados cada día. Así tenemos que hacer tantísimas personas, Antonio, como tú movilizarnos, no estar quietos, no estar parados, porque incluso estando parado, se puede no estar quieto, uno se puede mover. Sí. ...y puede luchar por un trabajo digno, por un empleo digno... Sí. ...y porque no le pisoteen, como tú muy bien estás explicando... ...y muy bien estás dando ejemplo desde Lorca hasta aquí... Sí. ...muchas gracias Antonio, mañana sí, sí, nos sí, vemos sí. nuevamente, dime... Sí, ...sí, es que quería decir que también, ...por supuesto, sí, quería decir que está el tema del miedo, ¿no?... ...el miedo laboral, o sea, ahora mismo, en, el, en, el, sí. en cualquier sector laboral hay miedo... ...la gente tiene miedo de perder el trabajo, y eso también lo utiliza... Y quiero desde aquí hacer un llamamiento a todos los obreros para que no tengan miedo, que visualicen la precariedad que tengan, que seguro que hay muchos que la tienen. Yo perdí el puesto de trabajo, pero no tengo miedo de decir que he luchado, estoy orgulloso. Y pido que todo el mundo que esté en precariedad laboral lo denuncie. Así que la gente te está agradeciendo, has coronado, te está diciendo gracias, que eres un... ...un luchador... ...gracias a todo el mundo por estar aquí sí, y, por, y, por, y por escucharme... ...mañana sí, sí. de nuevo nos, nos veremos... ...porque mañana está la manifestación también... ...del 1 de mayo, bien. la de todos los años... ...tú ahí estarás seguro también, ¿verdad?... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ...¿a qué hora se comienza sí, sí, sí, la marcha mañana, Antonio?... ...a las 10 de la mañana salimos de aquí... A la, ...y llegaremos a la plaza de la Fuenzanta, nos iremos... ...allí nos uniremos con los sindicatos... ...porque esta marcha es por la precariedad... ...y no más precariedad... ...está con todas las injusticias... ...la del soterramiento, la de los pensionistas... ...la de los obreros explotados... ...estamos para apoyar a cualquier caso de precariedad. Para luchar, contra, para luchar contra todo tipo de precariedad... ...y de abuso, muy bien... ...Antonio Sánchez... ...es muy importante que la gente nos escuchemos... ...y que tengamos un micrófono... ...para poder mostrar la, la realidad... ...y tú ya sabes que... ...siempre que... ...quieras comentar algo... ...porque además... ...lo mismo que has dicho hoy... ...hay que decirlo muchas veces... ...porque sí. se nos olvida... Sí. ...incluso también... ...estamos sometidos... ...a... ...cientos de miles de mensajes diarios... ...y es muy fácil... ...que se nos olvida, ...que se nos... ...que nos perdamos... ...detalles importantes... ...que nos perdamos matices... ...así que es muy importante... ...que tú este mensaje... ...lo sigas trasladando... ...allá donde vayas... ...ya sea en una marcha, ya sea en una concentración... ...ya sea cada día en, en tu entorno social... ...y sobre todo también que lo puedas decir cuando tú quieras... ...en este micrófono o en el micrófono que se presente Antonio... ...yo te lo agradezco, te agradezco que hayas tenido estas palabras... ...para toda la gente que nos está viendo y que está compartiendo esto... ¿eh? ...porque es muy importante, se educa con el ejemplo... ...y yo insisto, Antonio lo estuve viendo el, días atrás en La Olla... Un, ...una pedanía de Lorca y se ha hecho... La, ...la marcha, ahí con el subasquero eh, ...allí también no, no llovió y bueno, era... Sí. Bueno, pero... ...era de los primeros que estaba ahí para, para, para caminar. Lo que es la marcha, el frío, la lluvia... ...no, no llega, no llega a, a pararnos, ¿no?... ...porque es más el sentimiento y la fuerza que tenemos... ¿eh? ...que lo que es la inclemencia del tiempo... ...yo quiero agradecer a este medio... ...y a todos los medios y vuelvo a reivindicar... ...que los obreros que estén en situación de abuso patronal... ...que denuncien, que denuncien que así saldremos... ...de la situación de esclavitud que hay... ...en muchas empresas, gracias. Pues Antonio, pues tú ya sabes, mira, espérate... ...aunque me localizará fácilmente, porque aquí... ...bueno, ahora después te, te dejaré un... Un papelito para que me puedas localizar para cuando, cuando tengas que contar algo. Sí. Mi nombre es Cecilio Cea. ¿Vale? ¿vale? Como nos veremos. Nos veremos y si no, tú preguntas por mí pues y si cuando no, quieras no, varias veces. De, de los Exactamente, ahí. nos vamos encontrando porque donde haya alguna lucha social tenemos que estar todos. Yo Antonio. Reivindicaré lo que hay en fin. Ahí, mira, que se nos vea. Como persona, como persona, estoy en contra de cualquier abuso de institución, de gobierno de otra persona a otra persona, los abusos, mm. estoy en inculta de cualquier clase de abuso. Muy bien, Antonio, muchas gracias. A ti. Buenas, noches, buenas noches, buenas noches, Rafaela. ¿Eh? Jesús, ¿dónde está esta noche? Jesús, estará por ahí, no lo sé, es eh, eh, eh, eh, resguardado por ahí cerca, por ahí cerca, eh, pero lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Diputado de Podemos a nivel de... Sí, hay gente, sí, eh, que han venido con las marchas de la, de la dignidad. ...bueno, esto es impresionante... ...se ha cortado, comentan por aquí... María José, espero que se pueda escuchar bien de nuevo... ...hoy, fijaos, la cantidad de... ...bueno, la gente que hay... ...muchísima gente con paraguas, porque... ...hace un día bastante... ...desapacible... ...bastante desagradable para estar aquí en las vías... ...pero la gente... ...llueva o truene, a la gente nada la detiene... Nada, nada la detiene, nada la detiene. Saludos, Sergio, María José, Josefo, Isa, que no fui a Cantarilla, me quedé ahí con la gana de ir a Cantarilla el domingo. El momento que pasó la marcha de la dignidad por las tejeras. ...Nuria, Santa, José, José Luis, Paco, Mari, Juan Juanfran... ...y tantas personas que estéis ahora en directo... ...y luego por supuesto tantísimas personas que veis esto en repetición... ...uy, cuídate Josefo, cuídate que la bronquitis en estos tiempos aquí... ...con estos cambios de temperatura que hay de 15 grados de, durante el día... ...cuídate eh, Josefo, te necesitamos bien fuerte... Pero necesitamos bien, bien fuerte Los viaquingos iniciando su concierto Hoy en homenaje A la gente que viene de las marchas gente también, desguardándose, aquí, acá, bajo los balcones, Emilio, Teresa, y al otro lado también, muchísima gente. Nos hemos perdido, nos hemos perdido el momento de la marcha, ¿eh? ahí había muchísima gente, yo pues me he liado a la hora de venir a, a, hacia acá... Y he tardado más. Nos hemos perdido el recibimiento de la gente, de las marchas de la dignidad aquí en las vías. Bueno, también en, en el barrio del Carmen, cerca de la estación de ferrocarril, en la zona de Murcia que se conoce como el rollo. Pero bueno, aquí estamos mostrando, mostrando que al final la gente llueve otro N, nada la detiene. Sigue viniendo a las vías, todos, todos los días, todos los días en las vías. Vamos a ver. Sí. Por aquí ya ha habido gente que ha marchado. ...puedes apreciar cómo se encuentra... ...la calle... ...y... ...imaginaos... ...que ahora mismo os quiero mostrar... ...imaginaos lo que sería subir esta pasarela... ...un día como el de hoy... ¿eh? esta pasarela... ...que cuando haga 40 grados... ...cómo estarán las barandillas como para agarrarse... ...y en los días lluviosos como hoy... ...esto es desagradable, es desagradable... ...subir a una pasarela mojada... ...esperemos que ponga alguna superficie... ...si no será una superficie también resbaladiza... ...aunque ahora mismo hay metal... ...pero que tiene ciertas... ...tiene cierta textura... Para evitar, precisamente, resbalones. ¿Lleva por ahí, eh, Vamos a ver. La mochila está en la Dioni. ¿Esta qué? En la Diony. Eh, tiene otro, el otro foco. No es que no sé. ¿Qué fue? El otro. Tengo aquí. ¿Eh? Buenísimo. Mañana ya ¿Sí? cuando lo ¿Se ha ido? Sí, Tenía mucha prisa sí, ver, podemos, ¿verdad? Okay. Bueno Ahora después limpiaremos la lente Si llueve se moja la lente Si llueve se moja Los que estamos aquí ¿eh? Todos los que estamos Tú también Esa gota que hay la lente Muestra que tú también te mojas ...te mojas porque no quieres muro ...y estás aquí... ...todas las noches con nosotros... ...o desde que lo has descubierto... ...por ejemplo Sergio que lo descubrió esto... ...el 13 de octubre... ...en Costa Rica... ...y aquí nos sigue todos, todos los días... ...hoy concierto viaquingo... ...231 días... Consecutivos de protestas, saludos a Aurora, buenas noches. Aquí, aún con los paraguas, aún con la lluvia, los viaquingos tocando, la gente escuchando, bailando. Todo sea para que no haya muro. ...todo sea para que no haya muro. Bueno, perdonad, perdonad, el agua... No estaba prohibido, pero nos hemos echado el agua... ...y los, los, los tejados que echen agua... Para acostumbrarnos al clima de Bruselas... ...cuando ganemos lo del soterramiento. ...nos vamos a ahí, ahí a cantar... ...que tenemos que estar acostumbrados al agua, eh... gracias a los que tiran agua de los pisos superiores... Pues ya ves, ¿eh? 231 días en Murcia, esto, esto se comparte, ¿eh? Murcia no se parte, Murcia se comparte, fíjate, la gente aquí, Ana Jiménez, también, la que tiene algo de salud, no se pierde nada. ¡Vamos! Ese muro no se va a hacer Claro que no, vamos a luchar para que no se haga Aurora, bueno, buenas noches Sí, por aquí están tus amigas Por ahí las tienes Ahí tenemos Charo, Juani Mari Así es Baila aquí con Ana. la, la, la, la, la, la, la. Pues aquí estamos, ¿eh? esto no hay que lo pare. 231 días seguidos. 231 días seguidos. 231. Buah. Oye, muchísima gente, antes lo comentaba Asten, ¿eh? que muchísima gente ha venido de alcantarilla. una población. Sí, eh, eh... Aladaña, aquí a Murcia... ...y ha venido en, la última, en el último tramo... ...de la marcha de la dignidad... ...la marcha contra la precariedad... ...y contra el paro... ...y mucha gente ha venido de allí, ¿eh? ...eso no lo he mostrado, no lo hemos perdido... ...no he estaba allí... ...pero la gente que ha ido sí que lo sabe... <ríe> ...la paliza a caminar, que es que se han dado... Como dice Yuri Lucas, se, se entera que no quieren muros. Sergio, 231 días ejemplares y dignos de seguir totalmente. Y con la creatividad, Sergio, que ya ves que continúa en Murcia. ¿eh? ¡Vamos! ¡A cantar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muros! ¡Lo dice el carnicero! que viene a ¡Lo dice el carnicero! ¡Saludo para Jorge! ¡Irene! ¡Un abrazo, Jorge! ¡Que no queremos muros! ¡Que no! ¡Que no! Que, que no queremos que no, muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que el queremos que no, el carnicero que el que no. Enfin, <hemen sounds gun varios> <livelos> on on luis grande luis <sonOf> <hijas> no that that <si>. Palma con paraguas es un poco complicado ¡We'll pero venga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 nos lleva el paraguas. Mariano. Saludos para Mariano. Corazones para Mariano. La gente somos los medios. Y aquí estamos retransmitiendo. 231 días seguidos de protesta. Lluvia truene. Al murciano, la murciana, nada lo detiene. No muros, no. No muros, no. No muros, no ¡Vamos! no muros, no no no no no Los muros, no no muros, no no muros, no no no no Los muros, no no muros, no muros no no, 231 días. ¿Dónde estabas tú? Hace 40 días. Hace 80 días. Hace 102 días. Hace 201 días. Sergio se conectaba con nosotros. Por primera vez. Grande Sergio. 201 me cumple Sergio. 201 días. Vamos, muro Al bajo Carmen, la sobrano, así es, Sergio. ¡Gracias! Sí, sí, sí. Jiménez pidiendo el resistiré. Grande ¿Vende? Ana Jiménez. Vamos a ver quién cantará resistiré. Venga, vamos a compartir para que esto porque esto es que es impresionante. ¿eh? 271 días se junta la marcha de la dignidad, marcha contra la precariedad, contra el paro. Tres días desde Lorca Murcia y la gente pese a la lluvia la gente viene a las vías. Esto es impresionante, esto es, digno, esto es digno de ser compartido. Venga, lo ha, pedido, lo ha pedido Ana Jiménez y se lo han concedido. Esta gente sí que concede tu deseo, eh, no los otros, los del otro lado, los del ayuntamiento. Venga. Vamos, resistiré, ¿eh? vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a compartir, vamos a luchar Murcia no se parte, Murcia se comparte Y vamos a resistir los días que haga falta, por supuesto que sí, los días que haga falta Ya numerosas personas han marchado, otras se están resguardando de la lluvia De ahí que haya esta dispersión ...pero aún así la gente sigue resistiendo... ...resistiendo. 231 días, ahí Carmen... ...a resistir contra el vecino... ...venga, vamos... ...vamos... ...venga... a tu barrio cuando no cuentan con su opinión cuando solo buscas beneficios para amigos de la construcción cuando cumples con tus promesas cuando no nos das la solución cuando de quiero bajo tierra la espacio. ¡Vamos! Resistiré junto con mis vecinos, no pararé hasta que no se pare ningún reino. Que no se venga que sea el soterramiento, no pararemos sí. hasta que amos la luz. Resistiré. Los sueños que le quedan al bebé pues su traición les va a costar las elecciones Resistiré, resistiré ¡Resistiré! Resistiremos Cuando acabe todo escalo. Pues resistiremos los días que, aguas, que hagan falta. A resistir los días que hagan falta, ya total después, después de, do, de 231, que son 322. Eso no es nada, eso no es nada. Y ahora se acerca la mejor temperatura y todo. Ahora está mejor que cuando estábamos por ahí esta tarde. La primavera murciana, buenas ángeles. ¿Cuánto tiempo se invierte por aquí? ¿Eh? Bajo la lluvia. Bajo la, lluvia. La, que, la que no se pierde un día es tu madre. ¿eh? Ah, mi madre no falla. Madre? Lo que pasa es que Claudia tiene muchísimos exámenes últimamente. Y es que todavía... está en un curso muy difícil y... no, no, Se pasan, ¿eh? Se pasan en la escuela con tanto examen. No, no. Okay. Una vez por semana Claudia viene. Bueno, Ángeles. Saludos para Claudia, ¿eh? Saludos. Y la otra hija es Ángela, ¿no? Saludos para ella... Si tú quieres. Y eh, saber costa las roces. Costa. Dice: esa morena, mi saludo se a tu a tu madre. Por eso, por eso, esta vaina os miente. ¡Vamos! se serna viene aquí, si toco el tambor, Contreras al balcón. Tenemos una orquesta a las manifestaciones. Si tú quieres, que te enseñe, que te enseñe, tu cara en las vías. Pues depende, me del pues me me me el instrumento que si tú tengas ese día, si con corangro prenda. Ser más se molesta. Si toco el clarinete, ballesta, bailos, gente. Si toco el violín, ese no viene aquí. Si toco el tambor, costruirás al salvador Sobre el tobu, la ra, sobre el tobu, la ra, sobre el tobu, la ra, sobre el tobu, la Buenas noches, Isa, a cantar, vamos y tenemos una orquesta para las manifestaciones si tú quieres ...enterramiento, muros no... ...muros no... Ay. ...ana... ...ana... ...oye que... ...hoy es un día para haber descansado ¿eh? ...que hoy es un día un poco feillo eh... ...no hay descanso aquí, lo de las días no tiene descanso... ...esto hay que estar constantemente... Constantemente. Sí, pero te queremos aquí fuerte. Te queremos fuerte. la gana de, de ser así. Él está muy cómodo en su casa. Y los demás, mira cómo estamos aquí. Todas las noches. ...tenía que tener cárcel. Hay que Por pues lo que hace que es delito. No ha tachado de que somos un comando terrorista eso tiene que tener su delito su delito, porque eso es una injuria eso es injuria yo lo que le digo, se lo digo siempre pero muy clara yo de mí lo, se lo puedo demostrar que es una persona peligrosa, se lo puedo demostrar que es mentiroso, se lo puedo demostrar que el amo de la televisión del 7 que la pagamos todo y se lo puedo demostrar todo se lo puedo demostrar él no nos puede demostrar nada y eso debe detener eso debe detener de ir al juzgado yo ya se lo he dicho más de una vez al juzgado seguramente te tendrás que ver por decir lo que no has dicho eso son falsos testimonios yo nunca diré un falso testimonio nunca en la vida yo siempre digo la verdad con la verdad me tienes que matar desde, desde, desde Costa Rica te está diciendo Sergio eso Ana desde Costa Rica eh, te está mandando ...mucha admiración Sergio... ...desde Costa Rica... ...Costa Rica... ...un abrazo para de Costa Rica cariño... ...muchos abrazos... De... ...lleva a Sergio... ...201 días seguidos... ...conectando desde Costa Rica... ...201 seguidos, todos los días... Lazo ...muy fuerte cariño, desde de Murcia... ...desde estas penalidades... Gracias. ...muy bien Ana... ¡Qué vergüenza ...esta vergüenza esta tarde no hace nada, que le cuesta media. Esta tarde no hace nada, nada de na. nada de na de na. nada na. Qué vergüenza, verdad. Bueno, eso otro día. Mira, estamos ensayando, estamos ensayando. Ensayo, ensayo. Aquí ensayo en vivo de los viaquingos, nuevas canciones, nuevo repertorio, porque esto sigue esta lucha vecinal, esta lucha social, sigue tantísimos días. Pero lo que nos queda, ¿eh? la gente está dando un fortísimo aplauso a los viaquingos. Bueno, vamos a ir terminando porque parece que llueve un poquito. Ah, pese a la lluvia, pese a la lluvia, los vecinos. Las vecinas y los viaquingos, eh... Aquí llueve o truene, a la gente nada la detiene. Llueva agua, lluevan multas, lluevan menos precios por parte de palmeros, palmeros del gobierno, da igual. La gente sigue viniendo todos los días, en ¿eh? las vías. Todos los días a las vías. Venga, Juan, ¿y qué me dice Juan? ¿Y qué me dice? ...a decirlo, claro. ...claro que sí... Vale. Eh, ...de verdad ¿eh? ...somos increíbles... ...llueva, truene... ...no nos amedrenta aquí nadie... ...llueva o truene... ...nada nos detiene... ...es verdad... ...así que lo tenemos que conseguir... ...sin más narices... ...nos lo merecemos... ...por ser chicos y chicas buenos. ...y Jesús ha venido esta noche... ...y Susana, ¿dónde estás?... Está en Ibiza. Fijo, hay buen lugar para estar. Sí, además de un tiempo buenísimo, ha mandado una foto increíble. Está muy bien. Pues se ha ido al puentecito, ya el miércoles estará aquí otra vez. Que nos mande un vídeo de No al Muro, que en, en Twitter, que haga un vídeo de unos segundos, diga No al Muro, de Ibiza. Mira, yo se lo diré. Sí, sí, sí, no. Igual está conectada. Ay, ay, Susana, un vídeo de Ibiza, venga, Susana. Adeo, Juan y adeo. Venga, ya marcháis, Pilar, Antonia. Venga. Venga ¿qué paraguas más chulo llevas? Es un paraguas eh, florentino. No, no. Y además, no tiene pinta de que se rompa, ¿no? No, porque además es doble, ¿no ves? Sí, sí. ¿Está ¿Eh? Claro. Qué no podía ser de otra manera. Tienes un paraguas de justicia. Totalmente. No, además, no, no puede nada. ser otra. Venga, Pilar hasta luego eh, aquí la gente ya, bueno, continúa marchando hoy además ha habido afluencia de políticos de de Madrid creo también algún eurodiputado ha sido un día el 231 muy especial por la confluencia de la marcha ...contra la precariedad... ...contra el paro... ...y este día de protesta aquí en Las vías. ...con este concierto de los viaquingos... ...momentos también ahora de ensayo de nuevas canciones... ...bajo la lluvia... ...pero nada nos detiene... ...nada, nada nos detiene... ...ahí vemos pasar los trenes bajo la lluvia... ...en superficie y bajo esa pasarela... ...esa es la imagen con la que se, contra la que se está luchando aquí... ...que los trenes pasen por debajo... ...que no hayan pasarela... ...y que ese paso a nivel... ...en lugar de haber un muro... ...como está a punto de haber... Sea otra calle más... ...como cualquier otra calle... ...de Murcia, como tantísimas calles... ...de tantísimas ciudades... ...en las que puedes cruzar libremente... La gente no quiere que noches como esta, con lluvias como esta, tengan que verse obligados a pasar el muro por una pasarela como esa que estás viendo ahí. Y por eso se llevan 231 días seguidos de protestas. 231. A la armónica, Conchi al violín. despidiéndose Esther Rabiakinga, Ánimo quien sigue la consigue dice Chus Aquí la gente que aún queda por aquí aplaudiendo esta despedida de los viaquingos 231 días, los Vidal que están aquí, combustible. Hoy Mariano, Mariano, Mariano, aquí haciendo ayudando a que tú puedas ver esto, ¿eh? sujetando el paraguas, Mariano, madre mía, Mariano. ¿Eh? ...todo por la causa... ...la gente somos los medios... ...la policía mientras... estén los viaquingos parece que... ...siguen ahí... ...y eso que ya la policía de gente bajado pero ahí sigue hoy la policía ha vuelto a cortar a poner los, los furgones en los lados de, la, de las vías como hacía ya más de una semana creo, que no lo hacía ahí lo tenéis y ya pronto abrirán al tráfico Mariano, otro asistente sí. Era, los paraguas, <música> paraguas de Maricarme, <música> paraguas de Loli. <música> Paraguas muy chulos aquí la gente de Murcia. Días ya. 231 días de protesta. Ahí también Maricarme tienen paraguas bien chulo. Ya acabando los viaquingos ...la viaquinga... Bien. ...bien... ...gracias... ...pues, si queréis bajaros... ...el cancionero... ...el libreto de... ...los viaquingos... ...os muestro... ...el código... ...QR... ...para que os lo podáis bajar... ...ahí tienes el código... ...para poder descargar las letras, eh... ...puedes hacer una fotografía con el... ...presionando el botón... ...bajar volumen... ...y sin soltar... ...el botón inicio, eso en Android... ...bueno, pues aquí... ...en el... ...fijaos la que lo tienen montada, ¿eh? ...todo lo que montan... ...cada noche aquí los Kingo ...para poder tocar... Impresionante. El trabajazo ¿qué es esto. ¿Eh? El trabajazo. Esther, ¿qué? ¿en ¿Qué? Un parabueno. ¿Un no? Ya lo he encontrado. Ah, Mariano. ¿Tú sabes lo que.? Te... ¿Tú sabes lo que tener un asistente así, además? La de, de vuelta es que da. ...porque yo no sé para dónde giro... ...pero es que él no sabe para dónde... ...yo no sé que voy a girar... ...lo estoy mareando... ¿Eh? ¿o no? ...pero... No, pero, que, que, ...pero que mantenga el equilibrio... ...porque yo giro para un lado, para otro... ...si sabes para dónde voy, pero... ...Mariano, vamos... Esther. Esther, digo que vaya tela, cada vez que montáis aquí algo, esto, montar esto no es fácil. ¿eh? Fulgencio es el que empieza así a, a decir el cancionero, a ver el orden, a hacer la, la, la bueno la, la escaleta, la cartela, los carteles para ver la difusión, pero si sí se monta, que si sí, quién va a llevar micro, quién va a llevar bafle, quién va a llevar pie de, de micro, de bafle, fulgencio, fulgencio es el que ...pero hoy hemos tenido la mala suerte esta... ¿la lluvia?, la lluvia, sí... ...porque se ha enfriado un poco la cosa... Bueno. ...y vamos a llevar unas canciones nuevas... ...que han hecho Juan Vicente... ...y vamos a, voy a introducirlas... ...pero no da tiempo, en vuestras así a correr... ...y hemos hecho la mitad de las canciones... No, pero... ...bueno... ...bueno, pero Murcia nunca se sabe, pero mira... ...llueve, truene, a la gente en Murcia no la detiene... ...aquí están, aquí están, sí. Lo que pasa es que, bueno, como empezar a correr así, porque, uy, que se va a ir la gente, que no sé qué, pero sí, aquí hemos estado, ¿verdad? Y luego, yo te, yo te digo una cosa, ¿eh? Hay, hay que ver lo coqueta que es la gente, ¿eh? ¿eh? Mira, en Murcia nunca llueve. Y fíjate, el paraguas, el mango este que me tiene aquí, maricarme. ¿Eh? ¿Un paraguas? ¿Eh? ¿Eh? Ah, es peluquero, o sea, es eh, el paraguas de la, de la peluquería. Oye, pues. Nunca llueve en Murcia. Es eh, eh, que, que un paraguas es un objeto de decoración y fíjate, eh, es que en Periscop la, la gente está diciendo que qué paraguas más bonito, están trufando no, los paraguas. No, no claro, 231 días con lo mismo, con el muro, pues de qué vamos a hablar, pues del paraguas, que es algo que en Murcia no se ve nunca. Entonces, claro, vea un murciano con paraguas y encima. Fíjate, estos paraguas que me lleva la gente, paraguas dobles también por ahí. ...que son paraguas mejor de mucho tiempo, son de varias épocas... ...como que no se rompen, porque claro, no se, se utilizan... Estamos... <risa> <risa> ...son pintadas... Pues, ...son ...pues entonces claro, hay, llama la atención porque son paraguas de distintas no, incluso épocas... ...incluso tenía, el de, el de Fina era... Paraguas un, ...un paraguas planes. doble... Era una sombrilla muy coqueta... ...¿eh? para el sol, la Fina era para el sol... ...sí, sí, Fulgencio... Este pensante de los viaquingos... Eh, ...Fulgencio es un ve, máquina... ven, a ver, tú no has oído nada... ...no has oído nada... <risa> y mira por la tele y otra cosa no ha habido nada me oye me, me eh, eh, full me han dicho me han dicho que puedes hacer de otra función más en esta revuelta en esta a la huerta no de serpa mío sabes porque yo voy cargado siempre con muchas mochilas y necesito un serpa necesito claro claro yo no, encima eh. mi acordeón te monto y yo soy más partidario de, de, de un carrito y eso, ¿no? De que no te cargue con la carga que yo no quiero Pero pero hubo uno por aquí, un viaquingo que dijo Eso te hace full de serpa No, lo, lo, a ver, ¿qué? ¿dónde estamos llegando? Un acordeonista tiene que llevar el acordeón colgado Esto que es de los carros esto no... Estoy en contra de que lleven los acordeones los en los carros Igual que el ciclismo No me gustan los deportes que se hacen sentados Eso es un caray no poder sentado que hace deporte y que hacerlo de pie Ahí está, full y mira, este ese es el paraguas que estaba también antes triunfando mucho aquí, el paraguas doble de, de, de Fina. ¿Has visto la gente como es? ¿Eh? Pero mira... ¿Eh? Pero nunca llueve y mira, ¿eh? la gente como tiene paraguas todas clases... El si paraguas no se rompe, te regalan para los reyes, te que, regalan eh. para tu cumpleaños y el paraguas no se rompe. Y entonces se ve un estilo de hace 10 años, de 5, de 6. Pues este mío sí que está roto por algún sitio eh... ...pero bueno... ...¿cuándo va a ser la siguiente actuación vía Kinga? ...pues no sé si para alguna marcha de estas que van a recoger... ...no sé en total... A ...acompañar otra marcha de las que hay, no sé... ...la de Vinaján... ...parece que es la de Vinaján... Aquí ...están montando también una buena... ...la gente vaya reservando fecha que el día 13... ...por la mañana, día 13, ¿es domingo o sábado? ...domingo creo que es, domingo 13... ...domingo 13... Ir, ir, ...ir preparando porque por la mañana va a haber... ...una buena revuelta de la huerta... ...nos vamos todos a Beniel... ...a coste cero, lo dice Canicero... El, ...el 13... ...domingo 13... ...nos vamos para Beniel... ...yo la estación aquella aún no lo he visto eh... ...y la gente dice que, que, que, que no tiene nada que ver con esta... ...que aquella es mucho mejor... ...la ¿no? estación del siglo XXI... ...llama muchísimo la atención... ¿Qué me dice Loli, ¿eh? El, el otro día para Lorca iba allá, la, la gente ahí sentada en el suelo. Sí, ya, ya lo vi, ya lo vi, joline. Es, de, ¿no? es demasiado. Qué cutre, ¿no? Un poco, un poco cutre en un tren y así. Ese eh, no... De media no, pasaron... no digo el de el de Lorca, digo el de Lorca. ¿Qué onda? Él iba, no, no ah. Era un tren de media distancia. Ahora hacer de de eh, era de media distancia y de corta capacidad porque corta es que porque es. no no, no tenía pero no se le podía poner más con boya pues el inspector le dijo a una chica da igual que vaya de pie sentada o o sentada en el suelo el billete hay que pagarlo Maleta, ...con maleta y todo, y, la, la, y con la gente que viene a estudiar y todo eso. Comenta aquí que el, el, el tren que el otro día hice el Periscope... ...no era un tren de cercanía, que los de cercanía sí, sí se puede ir... ...ir, ir de pie, sí se, pero era un tren de media distancia... ...haciendo un recorrido de cercanías... ...y en ese tren no se debe, está prohibido ir de pie y sentado... ...en el suelo aún menos, pero... ...pues por ahí pasan los inspectores y de tanto le da que le, que, le, que le da lo mismo... ...y ahí está el periscope de hace unos días para mostrarlo... ...ahí está. Es que ese, ese es el asunto. La gente bajó del tren diciendo... ...voy a denunciar y otros diciéndole... ...a ver si es verdad, a ver si es verdad. ...que debe denunciar todo ese tipo de cosas... ...porque en otras comunidades... ¿eh? como ...de que tiene ya ...todo es... ...cosas así se denuncian... ...aquí hay pocas denuncias... ...para lo que... ...los problemas que hay el, ...con el ferrocarril... ...con la cercanía ante todo, ¿eh? ...se denuncia poco, nada... ...pero vamos... ...pues sí, luego... ...hay una desgracia... ...y la culpa del maquinista... No, no, o sea, ...eh... No, como... ...luego pues, lo pagaremos todo... La... ...claro... ...a ver... ...nos metemos ya aquí a la acera... ...que ya la policía... Si se acaba el concierto, ya... Muy bien, oye, Rocío, que estáis poniendo orden. Bueno. Mm. Bueno. <risa> <risa> bueno, aquí ya la gente ya se está despidiendo, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Eh? Caen gotas, sí, sí, llueve. Sí está lloviendo. Yo estoy mirando la, la farola y se ve perfectamente cómo llueve. una cosa muy Coca-Cola no es, eso ya te lo digo yo. O sea, y mojamos. Moja. si fuera Coca-Cola no estaría decir. llenando de ella... Sí, anda. O, o, o se le estaría cayendo el pelo. Vete a saber. Lo que le pone, vete a saber. ¿Eh? Pero sí, sí, sí llueve, se, se nota en la farola, sobre todo en la farola de aquel lado. Se nota que hay un ¿Cómo se llama? Un chimichurri... Un chimi, ¿cómo es? Chirimiri. Eso lo llama en Bilbao, ¿sí no? ¿Cómo es? Chi, ¿Cómo es? Chirimiri. Es que hay, a mí a mí me sale chimichurri, pues otra cosa. Mira, mira aquí. Mira la, la, la... Bueno, aquí hay espectáculo para para todo a última hora, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto? Mírala Qué coquetas ellas Ahí, ahí Sí, sí, hacer un espectáculo o estar aquí No al muro bajo la lluvia eh, Puede ser un, un, un, otra película No al muro bajo la lluvia Bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir de este día, de este día lluvioso. La coreografía Mayor Arti, sí, sí, triunfa, ¿eh? Sí, sí. Hay que enviarle corazones ¿eh? para que luego, cuando lo vea, diga, pues esto hay que repetirlo. Bueno, nos vamos a despedir con esta imagen. Sí, bueno. Hola. Pues... <ríe> vamos a irnos hasta mañana. ¿eh? Llueve o truene en Murcia. A nada lo detiene. Nada nos detiene. Hasta mañana. Una abrazada dom, un abrazo desde Murcia, comparte que Murcia no se parte, comparte que Murcia no se parte a todas horas, cuando haga falta y cuando no, Murcia no se parte, comparte, fins de van, hasta mañana. Una abrazada.